Por fin arreglé lo que es el emulador para poder grabar el Cifas. Al fin. mira, justo. Este Tuve que descargarme otro, ya no uso más Blue Stacks. Así que veamos qué tal va en esto que es nuevo. Espero que nos explote la máquina. Tenemos scouting. Por el aniversario 2.5 nos dieron 9 tickets. Tenemos 3 para cada una. O sea, dice ahí que hay 9 en total, pero no. 3 para cada una. Vamos a empezar... Con Nishigasaki Se ve muy fluido, tengo miedo Bien, empezamos bien Empezamos bien, hace mucho que no... No, cautineo. Decente Bien. Ay. Dijo algo de la abuela. La abuela no está dentro de ese tarrón, ¿no? Porque si no. Uh, returbio, no. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Bueno, hay otra vez. Skip, último de Nishigasa. E eh, e eh, e eh, e eh, e eh. bien. Bien, bien. Casi. Tiene un salito potara. Karim. Karim. Ay, no. Ay, ay, ay. Esta carta no era la favorita de... Bueno. Aqua de su... Bueno, dos seguidos. Algo. Bueno, tres. Está bien. Bien. Full power. Full power. Miniatura. ¡Ja! bien. O sea. Vete a pensar, este es el escenario que estás buscando en general. Todas luces, fuegos artificiales en cantidad. Acá tiene que haber dos o tres ultra raro mínimo. Uno. Dos. Ah Esto no es legal. ¡Suka <risa> Saito! <¡Susurra> <¡Susurra> <¡Susurra> ¡Para, para, no! ¡Watanebeyu! <¡Susurra> ¡Esta ya la tengo, full! ¡Demonios! Sí, es como que... Sí, pero no. Es la que tengo. Es la que uso. Vamos ¡A la puta! madre. a ¡Giran! ¡Ay, look. la tengo no no la tenía mira por eso no me suena gusta la última de Aqua de B -b -b Oh. Yo quería esta carta. Gracias. ¿Qué pésima mano tiene acá en la que está de este lado? Music... Starto... Starto. Bueno. Nice. Este emulador va mejor que BlueStacks y va más rápido, bien. Así podemos hacer directos de encifas Haciendo qué. Bien. Jonoka, pero se parecía. Bueno, no sabía que existía esa carta. Estoy podrido. Me tocó como 10 Cotori seguida. Ay, encima no es la que yo estaba buscando. Pero todo suma, todo suma. The Last One. ¡ZERO! Magnífico Pensé que este... ¿Esto no es un dragón? ¿Te parece un dragón? Curioso Obvio O sea, ya lo vieron Ustedes lo tenían seguro Ustedes seguramente ya lo tienen y ya lo gastaron 10 eh, Ultra raros No, un día de uno Uf, Ojalá un ultra raro asegurado Pero 10 de Nishigasaki Solo de Nishigasaki, a ver qué tal Para cerrar el video, claro está Sacate el Tilda uh. uh. Mejor escenario que este no hay. Miatura otra vez, yay. ¡Yeah! Levantar las manos. Genki Dama tres Ultra raro para cerrar el video. Tranqui, bien. Ya el primero es Ultra raro, ese detalle asegurado. Dos Ultra raro, bien. Tres ultra raro, Inapak. Así se cierra un video. Kanatasa. Siempre pensé que esta imagen era carta super rara. Hizo que ya tengo tres, Me tocó cuatro veces. Hoy no pego una. Cool. Tiene el símbolo de.. Mira, qué buena. Qué buena la tercera. Acá también lo tiene. Ok. Y el último. ¿Qué, qué, qué, ¿tú eres? ¿Tú eres el el Era un chiste porque no lo entendí. Qué buena carta, pero ¿qué es eso que está comiendo? A ver, qué tal. Cómo salió esto? Vamos a ver qué tal cómo salió. Vamos a poner por nivel, no sería por acá. Ahí está. Sería a partir de acá para acá todo esto es nuevo. Estos estos cuatro, estos siete, perdón. Más los otros que fueron Boost, Reboost de todos los demás, así que una cacería bastante Genial. Hay que potenciarla que ya está. Tengo que ver el video. Tranqui, bien. Me gustó, la verdad que. Eh. Yo también tengo hambre. Este... Es como que. Tenía las expectativas muy bajas. Y logró superar. Obviamente las expectativas bajas. Las rompió. Ahí. Salió un buen video, la verdad. Espero que haya sido entretenido. Así que nos vemos en la siguiente de Cifas, que andás a ver cuándo será. Pero al menos ahora lo tengo.